Buenas a todos. Bueno, pues está grabando ya, ya la reunión. Eh, a partir de ahora todo lo que diga se está, se está grabando, así que si queréis no queréis salir en, en, la, en la grabación, simplemente no, no mostréis vuestra, vuestra cara en la, en la, con la webcam y no habléis si no queréis, pero bueno, sois bienvenidos a participar de, de, cualquier, de cualquier manera. Bueno, eh, voy a iniciar esto. Voy a empezar ya. Que le da dado dónde no era, maldición, ya le hemos liado, espérate. Esto no es ahora. Reproducir, reproducir ahora. Perfecto. Bueno, hola a todos. Eh, soy Pablo García Sánchez, soy profesor del Departamento de Lenguaje y Sistemas Informáticos de la Universidad de Granada. Y bueno, eh, contactó conmigo la gente de LabIN de manera indirecta, directa, en plan: mira, esto qué interesante es. Y bueno, la idea de Labin y detrás de, de, de, de la iniciativa UGR en casa hacer que la gente comparta experiencias, comparta ideas, comparta actividades desde su casa. Pues me pareció una buena idea, pues ya que tengo esta reunión, esta grava, esta presentación ya realizada, que he montado, he enseñado en otros en otro salaos a lo largo y ancho de este mundo, mayormente en, en Cádiz y en Granada. De hecho, muchos de los asistentes que están hoy con nosotros ya me suena, y soy consciente de que han visto esta presentación. Pero bueno, me pareció interesante abrirlo a todo el mundo. Cualquiera, ahora, como sé que estáis todos en, en vuestras casas ahora mismo, pues estaréis más que aburridos, igual que yo. A pesar de que hay muchas cosas que ver en Netflix, en Disney Plus y tal, pues bueno, siempre siempre está bien un poco de, de divulgación científica, ¿verdad? Y sobre todo si es un tema la mar de guay, como es los videojuegos. Vamos, o sea, que ciencia y videojuegos, vaya nombre, ¿no? Si uno piensa, cuando uno piensa en, en ciencia, pues piensa en, en, pues, en un tío con bata, en un laboratorio, con matraces y tal. Y, bueno, lo que voy a contaros en esta, en esta presentación es eh, que se puede hacer ciencia con videojuegos. Y, de hecho, cualquiera puede hacer ciencia con videojuegos. Vosotros mismos, que estáis viendo, viéndome ahora, voy a decir algunos truquillos para que empecéis directamente a hacer ciencia con los videojuegos. ¿Vale? ¿Qué os voy a contar entonces hoy? Bueno, primero una introducción de cómo está el tema y de la ciencia en videojuegos en general. ¿Vale? ¿Por qué los videojuegos son tan importantes y por qué la ciencia que hay detrás de ella Mueve mucho, en, el, en verdad. Eh, yo me voy, a, me voy a centrar sobre todo en la inteligencia artificial, que es lo que yo investigo en mi, en mi carrera académica. Yo soy del, a pesar de ser miembro del departamento de lenguaje y sistema informático de la UGR, he pasado por otros departamentos de la UGR, de la Universidad de Cádiz y tal. Y, bueno, una de mis líneas de investigación, si no la más importante, es la inteligencia artificial en videojuegos. Por eso es la que más domino. Tengo muchos artículos sobre el tema y tal. Y como me gusta mucho, pues, dije, mira, pues, os lo cuento. Y, y ya está, o sea, eh, porque también mi artículo está publicado en las revista, estas científicas que hay que pagar para verlas y tal, pero solo lo ve la gente, los cuatro gatos que les interesan estos rollos. Y si lo hago así abierto para todo el mundo, pues, pues mejor, así vosotros sabéis un poquito de, de lo que hago y cómo podéis vosotros hacer cosas. ¿vale? Bueno, os voy a contaros algunos ejemplos de, de técnicas que hemos implementado también desde la Universidad de Granada y desde la Universidad de Cádiz, ¿vale? O sea, son cosas que hemos hecho con videojuegos guays. ¿Vale? Y cosas bastante molonas. Vamos a empezar. Bueno, el mercado de los videojuegos, si estáis viendo este esta presentación, seguramente sepáis que el mercado de los videojuegos mueve muchísimo dinero. Nada más mirad los 18 con unos billones de dólares que mueve Tencent o Sony o la propia Apple, que no es una empresa de videojuegos, mueve 8 billones, ¿vale? de eh, dólares de videojuegos, 8 billones americanos, ¿vale? O sea, 8 mil millones de dólares, no 8 billones, millón de millones, ¿vale? La ve ahí en la, en la tablita esta, es de billones americanos, ¿vale? Bueno, y no solo, no solo se mueve mucho dinero, sino que hay, hay muchísima gente que juega, a videojuegos. El 65% de casas suele tener un sistema para jugar a videojuegos, ¿vale? La media no es eso. Los videojuegos no son solo cosas de niños. La media es de 32 años, ¿vale? Un de perdona, que ponga que acepte a esa persona que acaba de entrar un poquito tarde, que tengo que aceptar la mano. Vale, no sé si he podido meterlo o no. En fin, bueno. Seguimos. Ah. Uh... Continuamos por donde estamos. Con lo que digo es eso, que hay mucha, mucho dinero, mucha gente detrás. Y bueno, ya si nos metemos con el dinero que mueven los eSports y la gente que sigue los eSports, ya, ya nos podemos morir. ¿vale? Bueno, antes de empezar, los tipos de jugadores. Como podéis ver, eh, a la izquierda pues tenemos lo que viene a llamarse un hardcore gamer. Que, como una traducción de la presentación, dice una manera más amistosa de decir virgen virgen hasta la edad de 37. Aquí la gente se ríe, pero como no veo el feedback vuestro, pues supongo que os estáis riendo. Y, bueno, eso está muy bien porque eso quiere decir que, que el año que viene me toca. <risa> la verdad es que espero que os estoy riendo desde, desde vuestra casa. Vale, esto en, en directo se nota más, más, más dinámico, ¿vale? perdona que vuelvo otra vez al chat para aceptar a la gente que tiene que... Que, que está solicitando entrar. Vale, gente. Vale. Mira, he visto, he visto un XD en el chat. Me parece, me parece bien. XD, XD, XD, XD, Fantástico. Ya, ya, por eso ya... Ha merecido la pena. Muy bien, muy bien. ¿Vale? Continuamos. Bueno, y a la derecha tenemos el concepto de jugadores casuales, que a mí no me gusta porque en el fondo es que somos los gamers auténticos, son los que no... Son los que no juegan a los móviles y todo yo soy un gamer porque juego en PC y bla, bla, bla, bla. Ese sería el chaval de la izquierda. Y luego se ríen mucho de la gente, de de por pues eso se ríen mucho de los jugadores causas, casuales, ¿vale? Estas chicas, por ejemplo, están pasándoselo bomba. Las veis ahí a tope, ¡bien! Pero la Xbox a la que están jugando no tiene cable. Así que se divertirían mucho más si la conectaran a la tele. En fin. Estas chicas, pues, juegan a una de las consolas que, que existen ahora, ¿vale? Pero mira, por ejemplo, sistemas de juego. ¿Cuál de estos conocéis? Venga, ¿quién tiene la Play 4? Yo. ¿Quién tiene la Xbox eh, One? Yo. Eh, Pero hay alguien que tiene el micro abierto. Se aconsejo que lo, que lo desactive para que no, no digamos lo que hace. Eh, ¿Quién tiene el PC más terrace? Yo. ¿Quién tiene la Switch? Yo. ¿Quién tiene un móvil? Pues todo el mundo. O sea, los, los sistemas de juego no solo son las consolas, son también los móviles. ¿Vale? Normalmente cuando hago las preguntas estas, la gente levanta la mano, sobre todo pues la gente levanta mucho la mano con la Play, menos con la Xbox, bastante con la Switch y tal. ¿Vale? De hecho, ahora la, mi mujer no está aquí porque está jugando ahora mismo al Animal Crossing en mi Switch. Está por ahí, pero bueno. Menos mal que he comprado Animal Crossing en estos momentos, ¿eh? Eh, Bueno, pues existen muchos sistemas de juego que vosotros conocéis, pero ¿a que no conocíais estos sistemas? ¿Vale? GP2X, eh, Pandora, Game Game Game, no sé qué, pero ¿qué, ¿qué es esto? Existen más consolas que yo no sabía. Mira, estos, por ejemplo, son consolas basadas en, en especificaciones, especificaciones libres. ¿Vale? De vez en cuando entro al chat porque oigo, oigo el sonito y digo, a ver si es que quiere entrar y tengo que darle permiso para, para entrar. ¿Vale? Eh. Y son eh, videoconsolas que ha creado la gente con las especificaciones públicas basadas en Linux y otros sistemas para que la gente que quiera pueda desarrollar para ellas sin pagar, sin pagar royalties. Para que podáis hackearlas, para que podáis programar en ellas lo que queráis. ¿Vale? Pues, están muy chulas y, vamos, bueno, la gente la usa, pues, para emuladores y tal, que hay un programa con código libre, con software libre y tal. Y la verdad es que están muy, muy guays. Bueno, con esto quiero decir que los videojuegos no solamente se mantienen el, las consolas y el PC, sino que hay un mundo más grande detrás de ellos. De hecho, si, si, si miramos este artículo eh, que se publicó hace, hace poco en el ITQM, ¿vale? Eh, que muestra cómo va creciendo cada año la investigación en videojuegos, ¿vale? Eh, y fijaos, eh, no sé si lo veréis desde vuestra casa, pero, eh, por supuesto, uno puede pensar en en videojuegos, ¿quién es más pública? Pues el área de, de, de informática, por supuesto. Pero es que la siguiente área que más publica sobre videojuegos son ciencias de la salud. dice, ostras, o sea, que, que también se usa en otras áreas y se publica casi igual que en informática. Pero es que después, psicología y ciencias cognitivas. Después, lenguaje, comunicación y cultura. Después, educación. Después estudio en ciencias en ciencia humanas, en artes creativas. Es decir, que todos los campos, salvo ciencias ambientales y químicas, que está muy abajito de, de la gráfica esa, todos los campos investigan en, con videojuegos. O sea, fijaos lo importante que hay. No hace falta ser informático para investigar en videojuegos. ¿Vale? Prácticamente desde cualquier área podéis vosotros investigar en videojuegos si así lo queréis, ¿Vale? Entonces dice, vale, investigar en videojuegos. Pero ¿por qué, Pablo? ¿Por qué investigar en videojuegos es, es interesante? Bueno, primero aparte pues, de los videojuegos son muy complejos. Pensad en el ajedrez. El ajedrez son 64 casillas y eh, 32 fichas, cada una con dos, dos movimientos. Para adelante, para atrás, la reina tiene cuatro. Difícil jugar al ajedrez, ¿verdad? La leche es difícil. Creo que las combinaciones posibles que hay en, para una partida de ajedrez es mayor que el número de átomos en el universo. Y estamos hablando de 64 casillas y 32 piezas. Ahora mira esta foto del, del StarCraft. ¿Qué tenemos? Tenemos 17.000 Cers, 24.000 colmenas, 18.300 trillones de Zerglings. Eh, el tiempo está pasando. Aparte, no estamos viendo lo que está viendo el, el, el otro jugador porque está oculto por niebla de guerra. Cada vez que disparamos eh, hay ale eh, es aleatorio el daño que hace. Eh, existen distintas eh, etapas a lo largo de la partida. Madre mía, esto es más complicado que el ajedrez, ¿no? ¿A que sí? O sea, que si ponemos un ordenador a aprender a, a, a jugar a la es difícil, pero poner un ordenador a jugar a esto y este juego de los 90, ¿eh? O sea, que a leche, ¿eh? ¿Qué más eh, tienen los, los videojuegos que son interesantes? Pues tienen física realista. Fijaos como, como por ejemplo, el, algo tan tonto como el, el, el Angry Birds. Tiene gravedad, tiene colisiones, tiene explosiones. De hecho, hay competiciones de generación de, de niveles del Angry Birds. O eh, la, la física superrealista que tiene el GTA. Podéis ver ahí el, el coche volador que a veces pasa en GTA, que algo cuando le sale volando. Bueno, casi realista, ¿vale? Pero es que es curioso porque si vosotros quisierais investigar como en el Tesla, con un Tesla, tendríais que comprar un Tesla y ponerle las cámaras y toda esa historia y ponerlo en la calle. Eso cuesta un pastizal. Pero ¿sabéis cómo la gente está realizando algoritmos de conducción automática? Dentro de videojuegos. Yo puedo poner una red neuronal a conducir un juego en el GTA, un coche en el GTA y me estoy ahorrando sacar un coche real a la calle. O sea, en el coche también hay distancias, hay visión, hay, hay peatones, hay gente disparándose. Bueno, en la vida real no hay tanta, pero eh, eh, me entendáis ¿no? O sea, que podemos usar videojuegos para simulaciones complejas. Entonces, los videojuegos también tienen imágenes realistas. Mucha gente que investiga, prácticamente toda la gente que investiga ahora mismo en, en ciencia, en, en, en, computer, en gráficos de ordenador, para los videojuegos. Fijaos, por ejemplo, este ejemplo que os pongo. A la izquierda está la vida real y a la, a la derecha el crisis. El crisis, recordáis que es un juego que salió en 2007 y se veía de la leche. Fijaos que así no hay diferencia. O sea, no distingo la playa de arriba de la segunda, ni la caseta, ni abajo el marín espacial. de la izquierda y la derecha, vamos, son, para mí son prácticamente iguales, ¿vale? Bueno, eso quiere decir que la gente investiga muchísimo. Hay unas matemáticas detrás de los, de los juegos por ordenador brutales. Si tenéis, un, si acordáis de, si hay gente aquí que se pregunta, oh, ¿qué coñazo las matrices y los, y los vectores que aprendía en el instituto? No lo uso nunca en la vida. Jolines, pues esto que estáis viendo aquí, los gráficos por ordenador, todos son vectores normales a plano, eh, cálculo de matrices, multiplicación de matrices, porque vuestra máquina... Vuestro ordenador y vuestra consola, lo que está haciendo eh, vuestra tarjeta gráfica es multiplicar matrices por matrices, pero muy rápido. Blo, blo, blo, blo. Cada vez que giráis un poquito la cámara, están multiplicando matrices. Los píxeles que veis, los píxeles que vais a ver ahora, se multiplica, por bla, bla, y coseno, y está generando eso un montón de, de veces por segundo. ¿Qué más podéis, qué más interesante detrás de los videojuegos? Pues existen muchos motores de videojuegos, dependiendo de lo que sepáis vosotros, programar o no, podéis usar algunos más completos y otros menos completos. O sea, os sonarán algunos como el Unreal, ¿vale? El, el superpoderoso y tal. O el Unity, también muy famoso y muy muy, muy fácil de empezar, de empezar a usar. Pero es que hay otros como Torque, el Maker, el QNA. O sea, cualquiera, podéis, vosotros podéis bajaros en, de, a vuestro, de, de, vuestro, de internet muchos de estos motores y empezar a programar videojuegos. Hay muchos tutoriales para que vosotros empe, empecéis eh, directamente a, a hacer cosas más complicadas menos complicadas, pero con tiempo y aprendizaje podéis desarrollar vuestros propios videojuegos. ¿vale? Muchos de ellos son software libre, con lo cual no tenéis que pagar licencias ni historias raras. ¿Vale? Y ahora la realidad virtual lo está apretando ahora mismo. O sea, la gente está haciendo mucha investigación en realidad virtual. Por ejemplo, yo conozco a una empresa de Granada que usa realidad virtual para entrenar a mover las carretillas estas de, de palas que hay en, las, en la, la fábrica. Si me, si me ponen una carretilla de esa, destruyo toda la fábrica. Pero si me ponen las gafas virtuales, destruyo la fábrica virtual. Pero bueno, voy aprendiendo. Yo estuve probando yo la, la, la, la máquina de palas en, en la realidad virtual y, oye, mira, destruí cosas, pero por lo menos no murió nadie. ¿Vale? En realidad virtual se usa mucho también para... Eh, curar fobias, para, para psicología muchísimo, para salud y, vamos, wow, un montón. Por ejemplo, pero uno piensa, ah, es solo informática y salud, que va, eh? las ciencias sociales es súper importante también. Por ejemplo, la quiero tenéis eh, la tesis de, de Andrés Domenech que hizo, perdón, voy a entrar otra vez a ver si alguien quiere pedir permiso para entrar en el chat. No me sale nada. Vale. Vale, perfecto. La tesis de, de Andrés ¿Vale? Eh, Andrés de Bellarte, hizo la tesis, los videojuegos como producto del arte la influencia e importancia del dibujo del cómic y otra arte en su historia. Se sacó una tesis de ahí A la derecha un paper de Pablo de la Torre Universidad de Cádiz que es para optimizar eh, la, la, el enganche y el suspense en videojuegos o sea, son, son cosas de psicología y tal. O por ejemplo, el estudio del racismo en videojuegos. También hay muchos artículos sobre, sobre ese tema por eso quiero decir, quiero decir que los videojuegos es un tema que podéis tocar desde cualquier, desde cualquier ámbito, bueno, sobre todo en medicina, ya he puesto algunos ejemplos. Fijado aquí la, la gente usa juegos para hacer rehabilitación o eh, realidad virtual para operar. O sea, los juegos de rehabilitación se usan muchísimo también. Eh. Tengo compañeros de fisioterapia que eh, utilizan eso, utilizan eh, juegos de realidad virtual para, para medir sus cosas, sus pues, cosas de fisioterapia. Yo, como no sé de esas cosas, pues tampoco puedo ser más profundo en esto, ¿vale? Y otra cosa es muy interesante también en el mundo de la, de la, de la empresa es el concepto de los juegos serios, ¿vale? No solo para la empresa, sino para la educación, ¿vale? Si existen eh, en videojuegos, el tema de gamificación que es para que, por ejemplo, eh, hacer que una empresa mejore, pues, vamos a darnos, vamos a hacerlo como un juego, eh, con recompensas, con logros, como el la Xbox, ¿vale? Pero vamos a usar también, por ejemplo, generación de historias para avanzar en unos casos de uso lo que sea. Y muchísimo también en, en educación. En educación hay, hay máster de e-learning de e que se basan en, en el tema de, lo, de los juegos serios. Bueno, entonces quiero decir que eh, el tema de los videojuegos está muy presente en la universidad. Empezando por, eh, hay muchas universidades que tienen grados de, de creación de, de videojuegos, por ejemplo, la de Juan Carlos, la Politécnica de y de Cataluña y la Complutense de Madrid. Seguro que hay muchas más que, que han ido creándolo estos años. También hay grados más específicos. Por ejemplo, en la UTAD, que es otra universidad de Madrid, también hay grados para la generación de videojuegos un poquito más específicos, a lo mejor una sola parte y tal. Eh, hay máster específicos en creación de videojuegos. Por ejemplo, en la Pompeo Fabra, en Málaga, que está muy orientada a la programación, o en la Sada de Granada, del que yo también soy, soy profesor, que es de, de diseño. vamos, la gente está haciendo una, unas cosas en ese máster, vamos, flipantes. ¿Vale? Eh, y, bueno, hay muchas asignaturas en casi todos los grados de informática eh, y bellas artes relacionadas con, con la creación de, de videojuegos. Eso quiere decir que también hay muchos grupos de investigación eh, que investigan en videojuegos. Por ejemplo, yo soy miembro del grupo Intel Shock, que tiene su sede en Cádiz. Bueno, yo que estaba en Cádiz hasta hace, literalmente, dos semanas, que me, me, me volví a, a Granada, ¿vale? Pero es que en Granada hay, hay grupos de investigación también, como, como Geneura, que es mi antiguo grupo de, de investigación, que investiga en, en videojuegos. El grupo Headers, también de, del Departamento de Lenguaje y Sistemas Informáticos, también investiga en videojuegos. Y seguro que hay mucho, muchos mucho grupos de investigación que me, que me he saltado, ¿vale? Eh, luego hay otros miembros que yo conozca, Caesium en Málaga y el SPIFM también en Cádiz, que también trabajan con e-learning, ¿vale? Y, bueno, que eso quiere decir que hay, hay un mundo a la hora de investigar en videojuegos. Yo, ahora lo que quiero contaros es eh, lo, que, lo que investigo yo, que es en inteligencia artificial, ¿vale? Eh, aquí tenéis a estos señores tan simpáticos, ¿vale? Que son unos robores, ¿vale? Que son muy humanos y tal, y, bueno, eh, por eso, porque he puesto esta... Esta, esta imagen, porque bueno, cuando habla de inteligencia artificial, ¿qué piensa cuando habla de inteligencia artificial? ¡Oh, Dios mío, Skynet nos va a matar! ¡Vamos a morir por los robots! ¡Ay, Dios mío! ¡La inteligencia artificial nos matará a todos! Para el carro, que tampoco es para tanto, ¿vale? Bueno, ¿qué? a ver, a ver, ¿qué es la inteligencia artificial? ¡Oh, Jal 9000! ¡Va a matarnos a todos, Dios mío! No, a ver, a ver. La inteligencia artificial es una rama de la ciencia de la computación que busca que, que los ordenadores hagan cosas que solo los humanos pueden hacer. Por ejemplo, clasificar una foto y ver que hay un gato o un perro y dices tú, gato. Y el ordenador tiene que decir también, pues es un gato. ¿Vale? Entonces, eh, lo, uno piensa en el artificial como vamos a hacer un cerebro positrónico que piense como un humano. No, no. La idea es tareas muy específicas Solamente el ordenador puede hacer esto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Habéis ido a hablar que hace poco ganó, bueno, lo voy a contar ahora después, ¿vale? Cuando hablemos un poquito de la historia de la, de la inteligencia artificial, ¿vale? Eh, bueno, pues uno piensa, ¿vale? ¿La artificial para qué se puede usar? ¿Para hacer robots que jueguen a un juego? Pues es lo primero que piensa uno, claro. Los robots, cuando vosotros jugáis en vuestra, en vuestra casa, los muñequitos malos se mueven solos. O sea, hay una inteligencia artificial que, que juega, que hay detrás. Fijaros esta imagen. Esta imagen muestra todas las colisiones, todas las posiciones, toda la, la información que vería un robot que juega un videojuego, o un agente que juega a ese, a ese videojuego, ¿vale? Pues hay que programarlo, ¿vale? Entonces, si sois experto en inteligencia artificial, pues tendréis que hacer un, un robot, programar un programita que jugara a ese juego. Es difícil porque, claro, tiene que ser suficientemente eh, bueno, pero no lo suficientemente difícil. Si yo hago un robot que nada más verme me dispara a la cabeza en el Doom, ¡pum! ¡muerto! ¡pum! ¡muerto! voy a decir vaya mierda al dunk que es imposible o sea, hay que encontrar el balance entre un robo muy difícil o uno muy fácil vale eh, de hecho es muy curioso no sé si lo importancia que tiene esto no sé si recordaréis el caso del videojuego Alien Colonial Marines vale que salió hace cuatro cinco no más 6 o 7 años bueno, un pastizal se gastaron en publicidad y tal. ¡Oh, Alguien Colonial Marine es como en la película. Oh, vamos a matar a alguien la es la criatura más mmm, chunga del universo. Dios mío, que vamos a hacer algo. Oh, sale el juego. Y te podías pasar el juego sin disparar a un alien. Porque los aliens iban así. Te veían, pero es que literalmente, si buscáis los vídeos, Alguien Colonial Marine en YouTube, y cómo. Se acercan a al alguien, te mira y sigue andando. O sea, en la criatura más eh, letal del universo, un espécimen perfecto, que diría Ash, el, el sintético, eran unos mierdas. Y fue, vamos, le dieron por todos lados al juego y, vamos, eso se, se comió. Se comió un mojón el juego al final. ¿Vale? O sea, y la importancia de inteligencia artificial en juego. ¿Para qué se puede usar también el inteligencia artificial? Para generar contenido. ¿Cómo? ¿Generar contenido? O sea, pues hay algoritmos de inteligencia artificial que generan contenido. Fijaos arriba lo que el juego que hay. Ese juego se llama Civilization. Civil, bueno, como no se pronuncie. ¿vale? Ese juego es de los 80. O sea, desde los 80 ya tenía generación automática de terreno, generación automática de unidades, generación automática de... de, de y utilizaba eh, conceptos como automatas celulares, que es un concepto de ciencia de, de, de, de, de la computación, para la... Yo también cuando entro al chat para ver si tengo que autorizar a alguien, ¿Vale? No, perfecto. Seguimos. Eh, utiliza algoritmos de inteligencia artificial para generación de contenido. Ya lo usaba en los 80, ¿eh? O sea, la gente habla, ay, es que es muy moderno esto de la generación de contenido. No, no, desde los 80. A la izquierda tenéis el juego Spore. También utilizaba eh, algoritmos para generar monstruos y, y, y bichos y tal, a partir de otros, iban evolucionando y tal. Y a la derecha tenéis el No Man's Sky. Un juego que, bueno, al principio salió un poquillo roto porque la gente no estaba muy contenta, pero un juego que genera planetas enteros con sus bichos, con sus monstruos y su historias de manera procedimental. Creo que generaba 3.000 millones de posibles planetas, todos distintos, ¿vale? ¿Y para qué se puede usar la inteligencia artificial también? Para modelar a los jugadores. ¿Qué quiere decir modelar a los jugadores? Antes de sacar un juego, podéis ponérselo a alguien a que juegue. ¿vale? En la izquierda podéis ver un mapa de calor. Es un mapa de un juego donde lo más rojo es donde más tiempo han estado los jugadores. Entonces, el que desarrolla el. el el mapa puede decir, ah, pues puedo quitar la parte de arriba porque ahí no están casi nunca. Parece que todo el mundo se mete en el pasillico este, ¿vale? Vamos a, a partir de los logs de los datos, que a lo mejor tenemos 3 gigas de datos, vamos a sacar, vamos a predecir qué van a jugar los jugadores en nuestro mapa. O podemos modelar a partir de, le eh, conectamos a una persona, como la chica de la izquierda, le conectamos sensores de de los que miden el cerebro BCI. ¿Vale? Y vamos a ponerle a jugar, a ver qué sienten, si sienten miedo, si sienten alegría. Y vamos a predecir, a partir de todos los datos que recibimos, predecir lo que va a hacer. Para sea, por ejemplo, para ver si está sufriendo, pues ponerle más monstruos. O al revés, dependiendo de cómo cabrones seamos. Vamos a poner un juego a... Dice, no, ya, si, si un juego te puede medir la tensión y la, el miedo que tenga que es un Silent Hill alguno de esos, y sabe que estás peor para ponerte el susto en ese instante, pues... Yo no jugaría, pero seguro que habría algún masoca que, que le gustaría eso, ¿vale? Bueno, entonces, eh, ¿por qué usar videojuegos para investigar en inteligencia artificial? ¿Vale? Como he dicho, videogame, artificial intelligence, Terminator, vamos a morir, Dios mío, no. A ver, a ver. Los, los juegos son, para empezar, son problemas difíciles e interesantes. Yo he contado el ejemplo de StarCraft, ¿verdad? Un juego de los 90 que tiene millones de combinaciones, ¿vale? Son súper interesantes. ¿Por qué? Porque modelan muchas cosas del mundo real. En el mundo real, cuando queremos, por ejemplo, predecir el tiempo, no, tenemos pocas variables, eh, a tiempo corto, no sabemos lo que está pasando en otras partes del mundo. Podemos usar los algoritmos que estamos usando en los videojuegos y aplicarlo al mundo real. Por ejemplo, predicción de, de la bolsa. La, la, la bolsa es como, como el StarCraft. Hay gente que está invirtiendo, pero tiene están callados a corto plazo y a largo plazo, como el StarCraft. O sea, tenemos que mover nuestras cartas y ellos mueven sus cartas. Pues podemos usar lo que hemos aprendido en el StarCraft y aplicarlo al mundo real. ¿Qué más ofrecen los videojuegos? Pues tienen una interacción eh, persona-ordenador muy rica en cuanto a que tenemos vídeo. Podemos generar vídeo, tratar con vídeo. Hay audio. Hay música, podemos generar música de manera procedimental dependiendo de lo que está pasando en el juego. Hay narrativa, la narrativa es súper interesante. Hay una, una fuente entera de la entidad artificial, generación de narrativa automática. Ahora, ahora os contaré sobre, sobre esto. Generación automática de niveles, niveles que sean suficientemente difíciles para que nos animen a seguir, pero no tan difíciles para que dejemos de jugar al juego. Incluso hay generación de reglas para videojuegos. O sea, generación automática de videojuegos. O sea, fijaos la de cosas que podemos sacar, ¿vale? Y, por último, los juegos son muy populares. O sea, ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber más contenido más, y más gente jugando a ese juego. O sea, yo, por ejemplo, en el Hearthstone, que investigo en Hearthstone, que es un juego de cartas, me he bajado 400.000 mazos de usuarios humano para ver qué diferencia hay. Voy a usar inteligencia artificial para ver qué conjuntos de cartas usan más los humanos, contra qué otras cartas pueden ganar, etcétera, ¿vale? Bueno, exactamente, eh, en la inteligencia artificial en juego hay muchas áreas. ¿Vale? Una es percepción. Percepción es percibir lo que ve la gente, ¿vale? Y actuar en consecuencia. Por ejemplo, podemos hay, una, hay gente que investiga en cómo jugar al Doom a partir solamente de la pantalla. Poner una red neuronal, o sea, ahora os contaré lo que es, ¿vale? A jugar al Doom y que aprenda a jugar solo al Doom a partir de lo que ve. ¿Vale? Hay procesamiento de la señal. ¿Vale? Que son un montón de cosas en relación con las matemáticas y tal. El concepto de Machine Learning, que ¿eh? es aprender a partir, a partir de, de ejemplos. Yo tengo muchos ejemplos, por ejemplo, de gente jugando al Hearthstone o de partidas de ajedrez o de partidas del Go. Y venga, voy a poner mi ordenador a aprender. Y ese, ese ordenador aprende a partir de ejemplos. Genial. Eh, psicología artificial. Eso no tengo muy claro lo que es. Si hay alguien en la sala que sepa de psicología artificial, me lo cuenta. Pero es más o menos trasladar de un dominio, que es el dominio de la psicología, a la ciencia de la computación, ¿vale? Todos los mecanismos que, que hay en la psicología humana, cómo eh, imitar esos, esos mecanismos en, en un programa. Planificación y búsqueda. Pensad, por ejemplo, mover un bichito por el mapa. Es difícil. ¿Cómo programaría eso? Es muy difícil. ¿Es que pi pi, pi, pi, pi, Y si hay un laberinto, ¿y cómo salimos? ¿Y cómo encontramos? O sea, es difícil. Eh, Procedimiento del lenguaje natural. O sea, si pongo un videojuego que yo, como Alexa me, me, me habla conmigo, habéis visto que hay juegos de Alexa, que Alexa, bueno, vamos a jugar al Trivial y hacer cosas así. Pues eso, algo más rico en videojuegos también se puede aplicar, ¿vale? Bueno, pues eso con lo que quiero decir es que eh, si hacéis ciencia en videojuegos, eh, al final la ciencia tiene que ser reproducible. ¿Qué quiere decir reproducible? Que vosotros hacéis una investigación, hacéis un programa, un algoritmo, hacéis una comparativa y tenéis que publicarlo en un sitio, ¿vale? Para que el resto de gente pueda verlo. ¿Vale? Normalmente en el mundo académico la gente publica en revistas o conferencias, ¿vale? Las revistas suelen tener, pues tienen su impacto y si tú sabes si alguien ha publicado algo en una revista buena, pues es muy probable que la la eso sea bueno. ¿Por qué? Porque las revistas tienen revisores. Tú no puedes publicar cualquier. publicar en tu blog tus descubrimientos están bien. Pero lo suyo es que se publique una revista porque alguien lo ha revisado. Se llama revisión por pares. Yo pongo un artículo y tres personas anónimas que yo no sé quiénes son van a revisar mi artículo, van a decir, esto es una mierda, esto es una mierda, no se acepta. Y solo se va a aceptar en la revista si mi investigación es buena. Si yo he escrito bien la, si yo he escrito bien el, el todo, si no me he callado nada. Muchas veces veis, oh, vamos a hacer investigación con Iker Jiménez. Vamos a hacer un experimento, vamos a poner a una señora que, le, que ve fantasmas, a ver si detecta fantasmas. Pues eso no es reproducible, porque esa señora puede invertarse lo de los fantasmas, ¿vale? O sea, para que sea, sea ciencia, tiene que ser reproducible. Y cuando la gente diga, estoy investigando, tiene que daros todos los datos que él tiene para que vosotros podáis repetir el mismo experimento. Por ejemplo, alguien dice, he encontrado la vacuna del coronavirus. ¿Vale? Ah, ¿cuál es? Ah, no lo digo. Ah, pues entonces no, lo ha hecho. Tienes que darme los pasos para hacerla para que yo compruebe desde mi laboratorio si es verdad o no. Entonces, lo haces, lo compramos. Ah, pues sí, tienes razón. Y si no, y dice, oye, he hecho ese he seguido tus pasos y no me sale lo que tú dices, ¿eh? Pues fuera, ¿eh? Y ¿Vale? eso puede ser una cosa en un, el mundo de un científico que te pillen haciendo el mal, Uf, te puede hundir la carrera. ¿vale? Por pues eso, ¿qué quiero decir? Que la gente que investiga en, en videojuegos tiene también sus propias revistas de investigación en videojuegos. La Transaction Games de die Cubo es ¿vale? una revista muy importante de, de, de gente que investiga en videojuegos, ¿vale? sobre todo relacionada con la informática. Pero también hay muchas revistas de, de ciencias sociales y tal. El CIG, por ejemplo, es un congreso de investigación en videojuegos también, en inteligencia artificial, que se ha celebrado en Granada. Nosotros lo organizamos en Granada en 2012, pero vamos, va, va por varios países. El, el AIDE es otro juego de, de relacionado con el, con el entretenimiento digital. Y en España tenemos el, el COSECIVI, que es el congreso de la Sociedad Española de Ciencias del Videojuego. O sea, hay gente, los congresos sirven también para que los científicos interactuemos entre nosotros, saquemos ideas, preguntemos, un poquito más, más cercano, ¿vale? Bueno, y esto es muy guay lo que voy a contar ahora, es que también existen muchas competiciones de inteligencia artificial en, en videojuegos. Vosotros mismos podéis ir a la página. Eh, bueno, si buscáis, eh, no he puesto la página aquí, pero luego si queréis, os la, os la pido. Eh, Conference on Games, ¿vale? El, el, que, el consejo que he dicho antes. Y ahí hay un montón de tutoriales para bajar todos estos juegos que hay aquí. ¿Veis? Está el Pac-Man, uno de Pelea, eh, uno de Mario Bros., Bueno, Monument Valley, el Hearthstone, el Torx, que es un juego de que es un juego de carrera, ¿vale? Entonces, la, la de tener tutoriales para que cualquier persona, no tenéis que ser científico ni trabajar en universidades ni nada, cualquier persona puede participar. Se baja los tutoriales y implementa, si sabéis un poquito de programación, implementa un, un coche que vaya por la carrera. Y luego las competiciones ponen todos los, los coches que la gente ha programado a competir, como si fuese una carrera de verdad. Y el que gana, pues ha ganado, es el mejor algoritmo. ¿vale? O los pone a jugar al comecoco. O, por ejemplo, en mi caso, yo he participado en una competición del Hearthstone. Yo he hecho un, un programa que juega el Hearthstone, ¿vale? ¿Sabéis cuál es el Hearthstone? Un juego de cartas como las Magic, ¿no? Y yo lo he programado y eh, uso un algoritmo y tal, ahora os contaré cómo va, para mejorar ese, ese agente y lo envié a la competición y me quedé segundo. Me, me llevé 300 pavos, oye, pues mira, vosotros pues también podéis llevar los dineritos si, si enviáis. Y la gente que envía a estas competiciones no son científicos todos, son gente de instituto son gente en su tiempo libre... O sea, es muy fácil porque, digo, la página web de estas competiciones tiene un tutorial, Getting Started, botón derecho, bájate este programa, implementa esto y escribe esto. Así que si sabéis programar un poquito, ya podéis participar en las competiciones. ¿vale? Así que le aconsejo a cualquiera que quiera, que, quiera, que quiera meterse en este mundillo, que le eche un vistazo a las competiciones de, de inteligencia artificial en videojuegos. Vale, también os voy a recomendar eh, un par de libros. ¿vale? El de la izquierda se llama Artificial Intelligence and Games que es de Yananaki y Togelio que son dos tíos gordos de, de inteligencia artificial en, en videojuegos, que eh, explica de manera muy didáctica cómo hacer inteligencia artificial, que he dicho, para modelar al jugador, para generar contenido, para crear eh, bots que juegan a videojuegos, etcétera. Y el de la derecha, el, el Artificial Intelligence for Games, de Milligan, es un juego de Millington y, y Funch, es muy, es muy famoso porque la gente, es un libro casi gordo con algoritmos para, así que si estáis si, si, si desarrollando de videojuegos, muchísimos algoritmos súper chulos, ¿vale? Esos libros los tenéis en la, en la biblioteca de la Universidad de Granada. Los tenéis, el, de hecho, el de la izquierda, el de Yananaki, lo tenéis gratis en su página web, gameibook.org. Ahí lo tenéis para descargarlo si no podéis accederla en la, en, la, en, la, en, la, en la biblioteca, ¿vale? O sea, con esto podéis, si lo leéis ya, vais a ser lo mismo que yo, porque yo me leo esto y lo que sé. ¿Vale? Bueno, voy a contaros eh, las cositas que hago yo. Porque yo, por ejemplo, yo eh, trabajo sobre un, un algoritmo que se llama algoritmo evolutivo. Entonces, yo aplico estos algoritmos a distintas cosas de los videojuegos. Lo que he dicho, generación de contenido, generación de jugadores, etc. ¿Vale? Bueno, ¿qué son algoritmo evolutivo? Uno dice, ostras, algoritmo evolutivo! Oh, vaya, vaya, vaya, hombre, ¿no? O sea, la idea es muy tonta. Por otro, eh, ¿cómo funciona la evolución? pues ponemos bichitos en una isla y se pelean entre ellos y los que sobreviven pues son mejores, que los iban teniendo hijos y van heredando los mejores rasgos de sus padres, ¿verdad? ¿Cómo hemos ido evolucionando? Pues al principio había monos que se peleaban entre sí y los que más sobrevivían pues tenían más hijos y heredaban sus rasgos y los más listos y los, los hijos eran más listos que los padres y sobrevivían más, papá, papá, se peleaban más papá, papá, ¿vale? Pues la, es la idea de la evolución natural, la que la misma que, que, que dijo Darwin ¿Vale? Dijo, oye, pues conocemos hacemos... ¿Por qué no dijo alguien? Bueno, volveré y otro así los años 70, 80. Vamos a aplicar lo que hemos visto en la, que funciona en la selección natural, pues a, a algoritmos. ¿Vale? Pues bueno. ¿Qué vamos, ¿Qué vamos a hacer? Pues nosotros vamos a poner programas. Vamos a, programas. Vamos a poner números, a, a pelearse entre sí. ¿Vale? Vamos a llamarlo, por ejemplo, individuo. Como un individuo de, de una población. Pensad este ejemplo. Tenemos un individuo... Que eh, su, su gen, este es su gen, muy simple. El gen le dice si tiene veneno, si tiene fuego, si es azul, si vuela, si tiene colmillos o si tiene cuerno Por ejemplo, ahora mismo este de aquí, pues dice, venga, en una pelea, ¿vale? Este tendría un fitness de 3. O sea, tiene un fuerza igual a 3. Vale, porque tiene fuego, es azul y colmillos. Guapísimo, pues un bicho que tiene fuerza 3, ¿vale? Pues entonces, este bicho que tiene fuerza 3 se puede aparear con otro bicho, ¿Vale? Este, este el de arriba es nuestro bicho de fuerza 3 y abajo otro bicho del sexo contrario, una chica o un chico, dependiendo de lo que fuera. ¿Vale? Se aparean. ¿Vale? Bueno, en, en realidad el concepto de macho y hembra no existen en, en los algoritmos. ¿Vale? Eh, pues se aparean y su hijo heredan, igual que nosotros, heredamos la mitad de los genes de nuestros padres y la otra mitad de nuestras madres, pues su hijo tienen los genes de sus padres y los genes de su madre ¿Vale? Ahora, el de arriba tiene 1, 2, 3 y 4, tiene 4 de fuerza, porque también tiene cuerno, ¿vale? ¿Y el de abajo que tiene ahora? Fuerza igual a 2. O oh, el otro hijo que ha nacido es más débil que los padres, porque ha heredado las cosas feas de los padres, las cosas que no sirven para, para sobrevivir en la isla. Pues mueren. ¿Vale? Sí, y con el tiempo, poquito a poco, aquí tenemos nuestro bichito oh. genial, que tiene cuerno, cuernos, es azul y todo ese es rollo. Y eh, con el tiempo, pues, estos bichitos van mejorando. Pero es que, fijaos, Existe un concepto también se llama mutación, porque imaginaos que ni el padre ni la madre tienen cosas buenas, ¿vale? Pero al cruzarlo, uno de esos genes muta como en la vida real. El ADN va mutando de padre a e hijo, toman tres mutaciones y hacen que mute. Por ejemplo, cuando nació un zorro blanco, es que ese zorro era mutante, como lo X-Men, ¿vale? Pues ahora este que ha nacido, como ha mutado, tiene más fuerza todavía. ¿Por qué? Porque. Mira, mira, qué guay el, el, el Macintosh con los coheticos y todo eso, ¿eh? Porque tiene alas, que no lo habíamos puesto antes. Ahora este bicho, sus padres no tenían alas, pero este le han crecido unas alas. ¿Vale? Bueno, pues la idea es esa. Empezando con una población de bichitos, lo que se hace es que se calcula la fuerza de cada uno, que se llama fitness, ¿vale? Y seleccionamos, siempre, siempre se aparean los mejores, los más guapos, pues, prácticamente como la vida real, los más guapos y los más listos, ¿vale? Eh, se aparean entre ellos y su hijo heredan, los genes, la mitad de uno y la mitad de otro, ¿vale? Y de vez en cuando mutan, ¿vale? Y luego volvemos a calcular la fuerza. Y al final se pelean entre todos y al final solamente, paso a paso, poco a poco, bro, bro, bancando cada vez mejores individuos. ¿Vale? Genial. Pues bueno, vamos a aplicar estos algoritmos a distintas, a distintas cosas. Nosotros, por ejemplo, lo hemos aplicado al mundo de, de las cartas intercambiables. Esto de aquí, eh, no sé si jugáis al Hearthstone, es un juego de cartas de Blizzard, que es como las magias. cartas y lanzas del hechizo, no sé qué, el boss y mata a no sé quién, y mueve, y, y, y parece un follón, pero es muy fácil de jugar y es muy divertido, ¿vale? Además es gratis, lo podéis bajar si queréis, ¿vale? Entonces, eh, la idea de este, de este videojuego es que eh, tiene un montón de jugadores, <coughs> hay nueve pues, héroes que son los que tú eliges de personaje, desde hoy, precisamente hoy han, lanzado, han anunciado un nuevo héroe, el cazador de o algo así. Y, bueno, hay cartas más poderosas y otras. Pero la gracia del, del juego que tú tienes que... De las 3.000 y pico cartas o 4.000 cartas que hay, tienes que hacerte un mazo de 30 cartas. ¿Vale? Y con esas 30 cartas, tú juegas contra los demás. Claro, los demás se han preparado mazos iguales o mejores y tal. Fijaos, de 40, de 4.000 cartas, generar 30 de esas 4.000... Madre mía, puedes generar mazos distintos, ¿eh? Trillones y trillones de mazos distintos. Ahora, ¿qué mazos son mejores? Pues, ¿cómo podemos hacer? Oye, pues, ¿y si ponemos...? un algoritmo evolutivo para hacer mazos. Pues mira lo que, lo que hemos hecho antes. Un individuo, el de arriba, el padre y abajo la madre, ¿vale? Pues un mazo del de arriba y abajo el mazo de... Eh, el otro mazo. Lo ponemos a jugar con un simulador de Hearthstone y el mejor el mazo de arriba, pues tiene fuerza 75. Y la fuerza la medimos como el número de, de, de partidas que gana. Por ejemplo, 75 partidas de 100. Pues venga, la fuerza es 75. Y el de abajo la fuerza es 80. ¿Vale? Bueno, pues cogemos los más poderosos, y lo intercambiamos en las cartas. Hemos cambiado las cartas de abajo con las de arriba. Y han tenido dos hijos. Volvemos a, a, a enfrentar a los hijos y, a lo mejor, la fuerza de los hijos ahora no es 80. Ahora es 120, porque ha ganado 120 veces. ¿vale? Y con el tiempo estamos generando mazos mejores. O el tema de la mutación, que lo hemos comentado antes. A lo mejor, de los padres y, los ma de la, y la madre, el hijo que crea, vamos a cambiar al azar una carta. Cambiamos una carta de entre las 4.000 posibles. Y, a lo mejor, esta carta nueva que hemos metido, por ejemplo, en este ejemplo hemos cambiado un pollo asqueroso por un elemental de agua, que tiene pinta de ser chulísimo. ¿Vale? bueno el ahora lo mejor es mejor que antes. ¿Vale? Pues mola. ¿Qué más hemos hecho nosotros? Eh, pues pusimos un algoritmo evolutivo para eh, eh, optimizar los movimientos. Lo que hacía yo es, eh, cogía todos los posibles movimientos en cada instante, atacar a este, atacar a este otro, lanzar cartas, lanzar hechizos... Y calculaba una función que, que me daba los puntos que ganaba si ejecutaba esa acción. Esa función la optimicé con un algoritmo que jugaba contra otros agentes. Y con el tiempo entre ellos aprendían entre sí. O sea, no necesitaba un, un robot ya hecho por otra por otras personas. O sea, yo puse varios robots a pelearse en una isla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y a cambiar los parámetros de esa función, ¿vale? Y con el tiempo, con, conseguí un robot que juega Hearthstone, súper bueno, ya digo, que lo envié a la competición de Hearthstone mundial y de treinta y pico mmm, robots que participaron de toda la universidad y de todo ha del mundo me quedé segundo, Pero no está mal y a un 1% del primero, ¿eh? Vale, fijado aquí tal, me quedé me quedé segundo, ahí uh, en la, en mi robot se llamaba Eva por Evangelio porque era un qué guay soy! ¿Vale? Pues mola. Y el año pasado también nos quedamos, nos quedamos terceros. Hicimos una ampliación de esto y nos quedamos terceros también. O sea, genial. Pues eso quiere decir que cualquiera, es más muy facilito participar en esta competición, ¿eh? bajáis el código fuente. Si sabéis programar en C Sharp, implementáis cuatro cosillas y ya podéis hacer muchas cosas, ¿vale? ¿Dónde más se pueden aplicar los algoritmos genéticos? A los juegos, a los FPS, a los free person shooters, ¿vale? Podemos, por ejemplo, dada una cosa que se llama máquina de estados. ¿vale? Donde un robot se va moviendo de un estado, estado huir, estado eh, campear, espado, estado eh, disparar, estado buscar buscar de buscar salud y vamos, podemos movernos de esos estados. Y claro, ¿cómo lo programamos? Venga, si la salud es menor de 20, buscar botiquines. Oye, pero 20 es un buen número. A lo mejor deberíamos buscar salud si la salud es 15. Ay, pues voy a poner todos los parámetros del robot, la salud, la velocidad y tal, y voy a optimizar qué parámetros deben cambiar para moverme de un estado a otro. Genial. ¿Qué más eh, se puede aplicar? A los juegos de tiempo real. Fijaos, este juego tan tonto se llama Planet Wars, es como el, como el, Star, como el Starcraft, pero eh, es muy simple. Tenéis el planeta azul y rojo, vuestro enemigo es el del otro color, y tenéis que enviar naves a los otros planetas. Los grises son neutrales y... Extraíais naves contra los planetas para reducir ese número. Cuando ese número llega a cero, es vuestro planeta y empieza a producir naves. Es como un el StarCraft, pero súper simplificado. Pues también hay una competición de ese juego que la gente hace sus robots. Nosotros hicimos una, una otra máquina de estados finitos que la programó un colega de se llama ¿vale? Programó y, y le puso el algoritmo y dijo, venga, calcula todos los parámetros necesarios. O sea, ¿cuál es eh, la distancia cercana al planeta para que yo mande más naves? ¿Qué porcentaje de naves tengo que enviar? ¿Qué eh, naves tengo que enviar en flotas? Pues todas esas preguntas que uno se hace, que no sabemos rellenar, pues, lo ponemos en un algoritmo evolutivo, que se peleen entre sí, ¿vale? ¿Y qué hice yo? Yo, por ejemplo, dije, ah, yo voy a enviar más. Como no tengo ni idea de jugar este juego, Voy a generar árboles, árboles, como los no de la no, árboles de la calle. Pues exactamente, árboles. En el fondo, sin saber de informática, los árboles son if-else, ¿vale? Si no sabéis de informática, eh, eso que veis. Pues, tomar decisiones. Por aquí, izquierda o derecha, izquierda o derecha, ¿por dónde me voy? Empiezo arriba, me voy moviendo, pim, pim, pim, pim, pim. Y yo lo que hice fue coger trozos de árboles y mezclarlos entre sí, bla, bla, bla, bla, con algoritmo evolutivo. Y hice un robot que ganaba el de Antares, O sea, ya con eso ya fantástico. ¿Vale? Pero, bueno, eso, el, el RTS que os he contado, el Planet Wars, es muy fácil. Y si sí, lo aplicamos a un juego gordo. El StarCraft ahora mismo es eh, el, el juego más gordo que están investigando la gente de inteligencia artificial Jugará. Ahora mismo está Google, eh, Facebook y tal, haciendo algoritmazo del copón para ganar a ese juego, ¿vale? Tenéis muchos recursos si vosotros queréis empezar a programar robots que juegan al StarCraft en muchas páginas web, muchos tutoriales, muchos foros y tal, ¿vale? Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Pues hicimos un programa que genera código fuente, ¿vale? Usamos un concepto que se llama programación genética, que en vez de optimizar numeritos, como he dicho, vectores o, o mazos, evoluciona programas enteros. O Entonces, sea, genera código fuente. A partir de una regla, van creando programas que ese código fuente se ejecuta y va a ver quién, quién gana más veces. ¿Veis? Por ejemplo, esto es un, un, un ejemplo que, que, que se creó en nuestro programa. ¿Qué hace? Pues no tengo ni idea. Ni puta idea. Ser Spawning, ser, esto ni idea lo que hace. Pues, la gracia, hacen, salen robots que un humano no podría haber generado. O sea, se si ha generado automáticamente un programa nuevo, sin haberlo programado tú, Ha generado un código fuente nuevo que, que gana a, otro, a otros robots. de Juegos vale. O sea, ganábamos eh, contra otros robots que existían, ganaban muchas veces más. O sea, un 6% de 140 partidas. ¿Vale? Bueno, esta cosa está muy guay que también estamos trabajando en, en esto. Desde la Universidad de Granada, que es la generación de, de contenido y concretamente generación de historia. De historia, ¿vale? Ya cuenta esto. No sé si conocéis el meme este. Eh, el de la derecha es un guardia de carrera blanca que, eh, si tú juegas el videojuego Skyrim, dice hola y dice él: suelo ser un aventurero como tú hasta que recibí un flechazo en la rodilla. Ah, qué, qué triste tu historia. Hasta luego. Vuelve a verle. Solía ser un aventurero como tú, hasta que un flechazo en la rodilla. ¿Ah? Ya me lo has contado, colega. Eh, te vas a otra ciudad, otro guardia. Solía ser un aventurero como tú, hasta que un flechazo en la rodilla. Pero bueno, es que todos tienen la misma historia. O sea, todos los guardias esos de la derecha, iguales. Sí, tienen la misma historia, qué aburrido. Entonces ya pierde un poco de inversión, Mira que el juego es inmersivo, pierde un poco la inversión. Entonces la idea que se nos ocurre, oye, debemos generar historias interesantes para los personajes que, juegan, que están en, en videojuegos en, en, por detrás. O sea, siempre no va, va a contar la misma historia que el, el pesado este. ¿Vale? Entonces, la idea... ¿Os suena el concepto del viaje del héroe? Es una pasada. Pensad, por ejemplo, en, en una película. Es decir, una película. ¿Vale? A ver si la adivináis. Eh, es un héroe que está en una granja, ¿vale? Que pues en su granja y eh, se embarca en una aventura. Suele encontrarse con un mentor de barba blanca que le suele dar un arma luminosa, normalmente, un arma. Por ejemplo, veis en el dibujito el maguito este está dando una, una, una cosa que brilla, como... <risa> pues ese tío cruza el primer umbral, ¿vale? Y llega a un sitio en el que nunca había estado. Una cantina llena de gente rara, mm -hmm, hay gente chunga, y ahí conoce a su primer aliado, que le va a ayudar en su aventura. ¿Vale? Un, un contrabandista, ya veis por dónde voy, ¿no? Eh, es, es, los dos juntos... Eh, se, se enfrentan a muchos enemigos en un, en un en un sitio aparte fuera de su ciudad, yo qué sé, una estrella de la muerte o, o algo así, ¿vale? Y finalmente se enfrentan a un mal, ¿vale? Un mal, así rollo que respira chungo ahí. ¿Verdad? Pues eso lo habéis visto esa, esa historia, ¿verdad? Y luego cuando llegan, cuando terminan eh, y ganan al mal, reciben una recompensa, además se ponen así, le suelen dar una medalla, ¿verdad? Y vuelven a su casa como héroes. ¿Verdad? Esa historia os suena, ¿verdad? Es muy famosa esa, esa película, ¿verdad? Así con el. Pues no es la guerra de la galaxia. Me refiero a Willow. ¿Vale? Willow es un tío que trabaja en una. en una. en una granja. Un mago le da un arma que brilla, que es la varita mágica, consigue un aliado que se llama Mardigan y con otro. Y, con otro oh, y fuera de su. de su, de su mundo seguro, tiene sí que salir en una aventura y al final se enfrenta al mal que es la reina Van Morda y vuelve a su casa como un héroe. Era un pringado antes de granjero y vuelve como un héroe y le da una lección al otro granjero que se reía de él. vale Eso quiere decir que eh, el viaje del héroe está presente en mucho, muchos muchos ejemplos de, de, de, de películas y de historias, pero desde, desde, desde la antigüedad, desde los mesopotámicos y todo eso, se repite el mismo patrón siempre. vale Pero es que, por ejemplo, el Hobbit, un granjero, que un señor con barba, un viejo mentor, le da un arma mágica y se va con amigos que suelen ser divertidos y en pareja y se enfrentan al malo y vuelve otra vez a su a su a su granja y a su mundo como un héroe. Harry Potter, un chaval en que un viejo mentor con barba le da un arma, que suele ser en este caso una varita mágica, consigue uno, unos amigos que suelen ser divertidos y al final se enfrentan al mal, al malo, que es Voldemort, y vuelve como héroe, ya no es un pringao. Y bueno, y por ejemplo, por supuesto, la Gran Galaxia que, que John Lucas, cuando la hizo, cogió el libro de, de Campbell y lo aplicó paso a paso, y por eso nos gusta tanto la, la guerra de la galaxia. ¿Vale? Bueno, pues la idea que, que tuvimos de aquí está en un trabajo que está haciendo eh, Rubén García, teniendo su tesis, es eh, crear un mundo virtual y usar organismos evolutivos para que esos bichitos evolucionen y generen historias interesantes. La idea es que se repitan. Eh, estos patrones que he dicho el viaje del héroe para ver si una historia es interesante. Entonces, lo que, lo que él hizo vale fue poner, es complejo el juego, ¿eh? son eh, fichitas de color que interaccionan entre sí. Se dan comida, se pelean, se mueven. Entonces, optimizamos cada fichita para que generen historia. Ahora mismo solamente genera el, el, lo que viene a ser el esqueleto de la historia. Luego habría que meterle ya pues, la, la, la, la, cosa de, la cosa guay. Pero fíjate, ¿eh? a partir de muchos movimientos, que van pasando con el tiempo, el color de la fichita quiere decir la afinidad, si pertenece a un ejército u otro, la que meto con el tiempo, la, la alegría, eh, la, la tristeza, todos esos parámetros que hemos utilizando con, para, con algoritmos evolutivos para generar historias interesantes. ¿Vale? Bueno, aquí soy un montón de, de, de, de relaciones que hay entre los, los personajes, ¿vale? Para al final generar el, el, lo que viene a ser el monomito, ¿vale? Que es el viaje del héroe. Vale, bueno, con esto ya, ya terminamos, ¿vale? Ha sido, uy, una hora va a ser, al final he tardado más de, de, lo, que yo, de lo que yo pensaba, ¿vale? Eh, vamos a ir terminando ya. Eh, bueno, yo siempre me gusta poner referencias en todas mis presentaciones. Estos son los artículos que hemos ido publicando a lo largo de estos años en todo este tema. Están ahí, a partir de la, de la, de la biblioteca, de la UGR, podéis acceder a ellos y si no me los pedís, ¿vale? Más de referencias, más referencias, ¿vale? Eh, más referencias Vale, bueno, quiero dar las la gracias la gracia a, a la gente que me ha ayudado a hacer esta, esta presentación, que es sobre todo la gente del Grupo Geneura, mucha broma la he cogido de, de la presentación que hizo Antonio Mora. Eh, quiero dar las gracias también a mi grupo de investigación en Cádiz, IntelSOC, ¿vale? que sigo trabajando con ellos. Y, y quiero darle también eh, las gracias a, a, a la iniciativa UGR en Casa, vale y bueno finalmente también quiero daros las gracias a vosotros por, eh, por haber eh, asistido a esta a esta presentación y si queréis eh, si alguien tiene alguna pregunta o quiere o quiere preguntar algo pues bueno tiene tiempo de tiene pues, abierto el chat o si queréis abrir la cámara y tal y, y preguntarla directamente tenéis tenéis eh, tenéis micro abierto ¿de acuerdo? Porque seguís ahí, ¿verdad? A ver si estoy hablando de ello aquí al aire. Eh, yo tengo una, si se me permite. Sí, por supuesto, adelante. Eh, en, el, en el ejemplo que usted puso eh, del algoritmo que utilizó para el gesto, para ganar, ¿Sí? ganar el premio ¿Mm? eh, usted dijo de que era basado en Machine Learning. Sin embargo, el ejemplo que ha puesto aquí en la presentación estaba basado en un algoritmo genético. Mi pregunta es sí, si al final bien, bien. el genético o el de Machine Learning. No, no, es que el eh, Machine Learning todavía estamos desarrollándolo. Ahora mismo el que, el que apliqué fue el algoritmo, el algoritmo genético, ¿vale? no, claro. no aprendí a partir, a partir de ejemplo. Lo que estamos haciendo ahora es, eh, con, otro, con otro estudiante, estamos dando una red neuronal. Lo que hemos hecho ha sido generar eh, de cada movimiento posible el estado del juego. Y vamos poniendo cada, eh, cada movimiento como ha ido cambiando la partida. Entonces, ejecutamos todos los robots posibles, Todas las veces, cien bueno, mil veces o por ahí, tenemos un log de un montón de gigas. Ese log, al final de cada línea, tiene eh, el gana o pierde. Entonces, la idea es aprender a partir de esos logs eh, y a, entrenar una red neuronal que, en cada movi posible movimiento, él prediga si vas a ganar o no. ¿Vale? Pero todavía no, no está publicado eso. Estamos ahora dándole, dándole al tema. Nada, muchas gracias. Nada. Pues genial, está bien que la, la gente haga preguntas. Muchas gracias, David. ¿Quién más anima a hacer alguna otra pregunta? Bueno, nadie más. Tenéis eh, eh, mi correo electrónico, eh, pablogarcía.ugr.es, mi Twitter, fergunet, eh, cualquier cosa que, que tengáis. Eh, eh, cualquier duda, cualquier cosa que os interese me, me, me podéis contactar conmigo y bueno, eh, muchas gracias a la iniciativa UGR en casa por ofrecerme esta oportunidad y animo a todos que ahora estáis estamos todos en casa que sigamos luchando y veréis cómo esto dentro de poco se termina y podemos vernos en persona y tomar unas cervezas unas colas cola juntos y discutir y discutir bien un placer haber estado con vosotros hoy y eh, animad a vosotros también a, a, a aportar vuestras a vuestras eh, a, a aportar vuestra, vuestras ideas a UGR, a UGR en casa y bueno, nos vemos por el Twitter y tal. David dice que tengo Animal Crossing, o sea, sí, yo la yo la, la, esta, la, la la cuarentena la he pasado muy bien. Bueno, si, si mi mujer me devuelve la Switch, que está ahora mismo jugando y está jugando más que yo, vaya, vaya error vaya error, error haberse, haber, haberse dejado. Y ya está, muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias José Miguel, eh, gracias María Luisa, José Luis, David, eh, Sergio, Mari Carmen y Rafa y el resto de gente que muchas gracias por haber estado aquí. Voy a ir cerrando la grabación y la pondré en internet para aquellos que quieran. Gracias Agustín. Eh, para la, la, la grabación y la pondré en internet para aquellos que quieran verla. Como se para esto. De la grabación.